Hermoso vestidito para niña. ¿Te gustaría ver el paso a paso? Te lo tenemos. Aquí tenemos el patrón. Ya previamente cortada la tela. La pechera. Este es el overlock que le hacemos a la manguita. Listo. La pechera, parte delantera, parte de trasera, con su refuerzo, estos son los tirantes este es la manga, le vamos a pasar costura recta para luego arruchar, ya le pasamos a verlo listo, ya le pasamos costura recta arruchamos, ahora la colocamos de esta manera pasamos costura, igual de este lado ya le pasamos costura ahora vamos a hacer un pequeño doblez como un 10 y lo colocamos de esta manera. Fíjense lo fácil y lo hermoso que queda esta hermosa manguita con vuelo. Pasamos costura y hilo para luego pasar costura con la máquina. Y listo. Pasamos doble costura. Ya la pechera, parte delantera y parte trasera, listo. Ahora comenzaremos con la franga. las franjas. Las franjas están, las medidas de las franjas están en el patrón. Esta es una capa, dos capas, tres capas. Vamos a pasar costura todo el orillo para luego arruchar y la vamos a colocar de esta manera. Listo, ya pasamos costura y vamos arruchando el tamaño de la pechera. Esta es la primera. Pasamos costura. La segunda, hacemos lo mismo, pero la vamos a colocar al revés. Hacia arriba. Listo. Medimos el tamaño de la primera. Y pasamos costura igual del otro lado pasamos a verlo a todas las franjas la primera segunda y esta es la tercera y el ruedo también Así nos queda de hermosísimo este vestido, espero que ustedes también lo puedan confeccionar con nuestro paso a paso Listo La parte delantera la parte trasera, ahora vamos a pasar costura a los laterales En esta parte y en esta parte Ya este proyecto está listo, espero que ustedes lo puedan realizar Comenten si les gustó Y nos vemos en los próximos proyectos le pasamos a también al ruedo hermoso espero que a ustedes también les guste este vestido para niña